¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error que están viendo en pantalla. Cuando nosotros restauramos nuestro teléfono, nuestro iPhone, puede eh, ocurrir un error como este que dice iPhone could not be restored, que el iPhone no pudo ser restaurado por un error desconocido. En esta oportunidad les voy a enseñar a solucionar este problema para que puedan restaurar su iPhone de una manera súper fácil y súper sencilla y que no tenga ningún inconveniente bueno chicos ya estamos aquí de vuelta para resolver el problema de iTunes que dice iPhone could not be restored que el iPhone no pudo ser restaurado por un error desconocido vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado TinoShare Rayboot toda la información va a estar en la descripción de este video para que puedan descargarlo, instalarlo, obtener la licencia y registrar la licencia en el programa una vez hecho todo esto, vamos a conectar nuestro teléfono A la computadora con el cable USB Y vamos a ejecutar TinoShare Rayboot Como administrador Una vez hecho todo esto, vamos a tener esta interfaz Del programa, aquí como pueden observar Ya nos detecta nuestro iPhone conectado Y el programa de Rayboot nos da distintas opciones La primera opción que tenemos es para Reparar problemas del sistema operativo Nos repara el sistema operativo Nos actualiza el sistema operativo Pero nos mantiene la información intacta También podemos entrar o salir del modo Recuperación, ok, con un solo clic en caso de ser posible y también vamos a tener la opción de restablecer dispositivo que es la opción que nosotros vamos a utilizar esta opción la de restablecer dispositivo nos va a borrar toda la información y bueno es importante antes de realizar este proceso ya debemos de tener una copia de seguridad previa hecha para luego de restablecerlo poder restaurar esa copia de seguridad posteriormente. ¿okay? Ya bueno, ya ustedes escogen la opción de su preferencia si quieren solamente reparar el sistema manteniendo la información o de restablecer el dispositivo. Como a nosotros bueno, nos interesa reparar el error de iTunes, que fue un error que ocurrió a la hora de restaurar el dispositivo con iTunes En este caso vamos a restaurarlo pero directamente de Rayboot, ¿ok? Vamos entonces aquí a utilizar esta opción que dice restablecer dispositivo Aquí nos da la opción de restablecer el teléfono de fábrica donde vamos a perder toda la información Pero también nos da la opción del restablecimiento general donde simplemente va a restablecer toda la configuración Pero nos va a mantener toda la información intacta, ok? Pero bueno, ya eso depende de cada quien En este caso vamos a utilizar el restablecimiento de fábrica Le damos clic acá al botón azul, ok, para continuar Aquí nos detecta la versión más reciente que Apple ha lanzado Porque lo que hace es una actualización a la misma vez de que restablece el teléfono Y bueno, también nos da la opción de seleccionar el archivo en caso de tenerlo descargado Yo acá lo he descargado previamente, le damos donde dice importar firmware y bueno, seleccionamos la carpeta donde lo tengamos descargado, seleccionamos el archivo y el archivo debe coincidir con la última versión que Apple ha lanzado. Una vez de que el archivo del firmware esté listo, vamos a darle clic donde dice iniciar restablecimiento. ¿okay? Aquí dice que todas las configuraciones y absolutamente toda la información se va a eliminar. ¿okay? Aquí simplemente confirmamos dándole clic aquí donde dice restablecer. Y se va a comenzar a restablecer el teléfono eh, La primera barra que va a cargar es para verificar que el software descargado o seleccionado esté correcto Apple lo esté firmando y sea la última versión para poder restablecerlo sin ningún problema Aquí simplemente esperamos a que este proceso finalice Bueno chicos, a partir de este punto lo que va a hacer el programa es descomprimir el software ok para poder restablecer lo que viene siendo el teléfono sin la necesidad de iTunes y al mismo tiempo vamos a resolver el problema que dice iPhone could not be restored entonces esperamos a que descomprima el software para que luego inicie la restauración bueno ya a partir de este punto el programa de TinoShare Reboot se va a encargar de restablecer el iPhone ok eh, en este proceso cuando cargue esta barra el teléfono se va a reiniciar varias veces y va a aparecer el logo de la manzana de Apple con una barra blanca. Así que simplemente vamos a esperar a que todo este proceso finalice. Sí, y ya cuando el proceso finalice, okay, el teléfono se va a reiniciar, va a cargar nuevamente esta barra blanca. Aquí esperamos a que eh, esta barra finalice de cargar, okay, Pero ya aquí el programa nos indica que el proceso de restablecimiento se ha completado. Entonces esperamos a que... Esta barra carga en su totalidad para terminar la configuración del iPhone. Y bueno, chicos, ya después de que la restauración haya finalizado, nosotros podemos presionar el botón. Ok. Y como pueden ver, la pantalla de Hello, de Hola, ya está ahí activa. Entonces podemos presionar el botón y lo que resta es configurar el iPhone. Seleccionamos el idioma y bueno, configuramos esto manualmente. Ok. Seleccionamos una red Wi-Fi, colocamos nuestro Apple ID y nuestra contraseña. Continuamos configurando esto Ya decidimos si queremos configurar un nuevo Touch ID ahorita o más adelante Ya luego podemos crear un código de seguridad Aquí decidimos si deseamos restablecer una copia de seguridad o no Luego volvemos a colocar nuestro eh, Apple ID Colocamos nuestra contraseña Aceptamos los términos Continuamos con la configuración express, continuar, aquí decimos si vamos a utilizar un de iPhone, tiempo en pantalla, si deseamos compartir eh, los datos, que okay, la información con los desarrolladores o no, el aspecto, el tamaño y listo, le damos en empezar y ya tenemos nuestro iPhone restaurado, no solamente hemos en este caso solucionado el problema que iTunes nos ocasiona en aquella oportunidad, sino que en esta oportunidad logramos restablecer el iPhone sin la necesidad de iTunes, gracias a nuestro software. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video, de ser así no olviden apoyarnos con un like o un me gusta, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare y nos estamos viendo en una próxima ocasión, muchas gracias y hasta pronto, bye bye.